Hola a todos y bienvenidos a Danste, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos el manejo de transportador, una herramienta muy útil en la geometría. Vamos a concentrarnos en la manipulación de este objeto que nos permite graficar todo tipo de ángulos y de igual manera saber cómo desarrollar los triángulos correspondientes a estos ángulos siendo más, comencemos. Primeramente veremos la diferencia entre ángulos y triángulos. Entonces vamos a mirar los tipos de ángulos que hay. Tenemos los ángulos rectos, los ángulos rectos miden 90 grados. Esos ángulos, un ejemplo, una pared, el piso contra la pared me genera un ángulo de 90 grados. Ángulos agudos son menores a 90 grados. Ángulos llanos, miden exactamente 180 grados. Ángulos obtusos, son aquellos que son menores a 90 y, perdón, mayores a 90 y menores a 180 grados. Quiere decir que corresponde entre ese intervalo, entre 90 y 180 grados triángulos. Los triángulos correspondientes a sus ángulos son los siguientes: si es recto se llama un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Si es agudo se llama un triángulo acutángulo. Cambia su nombre de acutángulo por la letra c, llamándose acutángulo. Para el triángulo llano no existe el nombre de triángulo y para el triángulo obtuso se llama o ángulo. este es el nombre que corresponde, entonces rectángulo, acutángulo y obtusángulo y estos son los correspondientes ángulos, vamos a mirar cómo se grafica utilizando el transportador ahora tomando el transportador tenemos lo siguiente, entonces tenemos el transportador y vamos a utilizarlo para graficar ángulos, vamos a mirar ángulos agudos, rectos, llanos y por último, veremos los ángulos obtusos. Comencemos. Primeramente, vamos a tomar el transportador. Y nos vamos a ubicar en este punto central, en este centro. Entonces, trazamos una línea que vaya hasta este punto. Y vamos a graficar. No olvidemos que un ángulo agudo es menor a 90 grados. Entonces, voy a poner un ángulo a decir que valga 54 grados, el cual es menor a 90. Entonces, 54, miramos, nos ubicamos, ya tengo este punto bajo el transportador y me ubico en este centro. Ahora, en este punto busco 50, 54 estaría por acá, y trazo una línea desde este punto hacia ese lado. Y este ángulo correspondería a 54 grados, el cual sería un ángulo agudo. Este sería el ángulo De esta manera se grafica un ángulo agudo. Si yo quisiera graficar un triángulo, solo tendría que unir estos dos puntos, o estos que se encuentran acá, los uno y formaría un triángulo agudo. Ya que corresponde a ángulos agudos. Así que este ángulo y este también deben ser ángulos agudos. Vamos a mirar ahora un ángulo recto. Ahora tenemos el ángulo recto. El ángulo debe medir 90 grados. Entonces me ubico en la línea. Ya lo tengo trazado, entonces me voy hacia el punto. En los que esté bien derechito. Y miramos que de 90 grados y trazamos la línea hacia este punto. Este ángulo corresponde a una medida de 90 grados, el cual es un ángulo recto. Si quisiera entonces el triángulo de rectángulo, hago lo mismo. Uno estos dos puntos. Y trazo la línea. Ese sería un triángulo rectángulo. Ahora vamos a mirar el ángulo llano. Ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo de 180 grados. Hacemos lo mismo. Tenemos la línea. Nos ubicamos con el transportador. Queremos bien derechos. Y miramos donde da 180. 90, 100, 180. Como podemos ver, da toda la, esta curva, entonces va de acá hasta acá. No Se sé, me un poquito. Hacemos. Es decir, queda toda esta vuelta. Este sería el ángulo. Todo esto mide 180 grados, siendo un ángulo. Llano. Como podemos ver, no se puede formar un triángulo con ese tipo de ángulo, por eso no hay un triángulo correspondiente a él. Miremos lo siguiente. Siempre que queramos mirar ángulos en la parte positiva, vamos a ir en el senti sentido contrario del manecilla del reloj. Si quisiéramos hallar en sentido negativo, hago lo contrario. Me desplazo en este sentido. De aquí, ya serían ángulos negativos. Y para este lado, voy a tener ángulos positivos. Bien. Vamos a mirar ahora el ángulo obtuso. Ahora tenemos el ángulo obtuso. Este ángulo debe comprender entre 90 y 180 grados. Entonces, hacemos lo mismo. nos acá. Y vamos a graficar. Partiendo de entre 90 y 180. 130, 90. 130 estaría ubicado a este lado. No olvidemos que son ángulos positivos porque van en este sentido. Y trazo la línea. Que me une estos dos puntos. Este ángulo mide 130 grados. Y si yo quisiera entonces tener un triángulo obtusángulo, lo que hago es unir estos dos puntos. Entonces, uno de acá, hacia este lado. Este sería un triángulo obtusángulo, puesto que tiene ángulo obtuso. Por último, vamos a mirar algunas aplicaciones que se pueden dar con el manejo de ángulos. Miremos. Mayor altura y mayor distancia. Si queremos lanzar, digamos, un objeto para alcanzar una mayor altura, es decir, en el eje vertical, en el eje Y, existe un ángulo particular. Lo mismo si se quiere lanzar un objeto a mayor distancia en el eje horizontal, es decir, en el eje X. Esto aplica muy bien un juego muy popular que se llamaba Angry Birds, en el cual se utilizaba la medición de ángulos para lanzar los pajaritos a sus obstáculos, entonces recordemos un poquito. <risa> miremos cuáles serían esos ángulos, si queremos volver a, a retomar esos juegos. Mayor altura. Para una mayor altura me ubico en el, trans, en el transportador y busco que sea 75 grados. Ese es el ángulo para alcanzar una mayor altura. Este ángulo mide 75 grados. De esta manera se alcanza la mayor altura. Uno estaría tentado a pensar que es 90, pero no es así. 75. Ahora, si se quiere mirar la mayor distancia, el ángulo es de 45 grados. Entonces, para una mayor distancia, este sería el ángulo. Entonces, como podemos ver, tiene gran aplicación el manejo de ángulos, tanto que la arquitectura, la ingeniería, todo el diseño gráfico, espacios, diseño de interiores, entre otros, utiliza de una forma muy adecuada la geometría. De esta manera concluimos este video. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito para que te suscribas a mi canal. De igual forma, te dejo mis redes sociales. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Y espero verte muy pronto. Hasta pronto.